necesitas vuelta más según porque te retenes ni mi ya está más ni erasmus eran ni juan justo borretar eta eta pues eras musera vuelta a ginuen y era hacen desolador lo que se dice Benetan, gogorra, tan gorra tengo gorras eso sueño espero es y si aquí tienes un suso y vas a eta bai, mi cigarra para que a rico es verde y tanor la nave de gotear, mañana es un espero. Ahora ya a en el estado de Bortit, porque ahora Bortit es Sansen, es va e, Iñaki, va a Cegóela, bueno, sorpresa, sorpresa, y Caragarria y Sansen, va ba, Patean, va a ba, Iñaki, a Chilo, va a Iñaki, va a Montayonetan, en Astea, y va a Laguna, que es la turista, e, va a va Gora, o en Orrean, va bueno, a Montayonet a Shiran, va bueno, a Orche, va a Catuguine, va a Guadillaz, va a Laguna eh alguenuen agiten, familiaren ondoan beti. Beti norbait galdetzen diozunean, ze moduz bizita, bestea. Erantzuna beti da berdin. Ondo, ez da oso zailare transmititzen zazen, ba ikasten dago, baina ez gero benetan, eh kristal on aurrean, ez, bas pues lagun bezala, hor de lokese eh, bizitetan 45 minutu horietan oso zailadako eh konektatzea, ez beti. Zean ezten gara superurduritze egiten, ba geroa Ta, ta, la ciudad eta, eta de la eta de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la de la ciudad de la ciudad de la de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de que ciudad de aurrera doan gure bizitzak ciudad de la ciudad de la ciudad de ikasle izatetik de la ciudad de eta etá tal vez tan aburrido tan tal vez corrió la cocacien dije no es arriba yo ahora guste etán oda el festetán el e, normal ambas va de aquí, eh, compartirse, en Senitu eh, en momentos en va a falta un eta bueno, Sereshanique va a ver eh, a Cachoneta Iñaki eh, me parece que han dado a tabernabateco, eh, bueno, servizaría Sen, eta, eta bueno, va a mantenerse en tu gui, tu rotor va a mantenerse en eta bueno, va a Betty, va eskatzen va a botatzen duzu a Betty falta un botar Zunduzula, va a Ororit, va a Zunduzula, va a Betty... Ori, va a eta, eta bueno, va a cañar ori servizas en eso, va a ver acá lea negonarte, va a faltar un y de un momento. Ya, ya, ver, seré potente de Atores, ya. Biurte y Ayairurte irán a ira en etiqueta, en etiqueta, guiada, va a potente, está intenso, asco visita a baña guiada, irá va a va a ver este, va a ver va a va va España, injusticia, en ba Va a oír quién busca decirlo. Montaña, oro da. Eta con mingustia, Eta gartzaran empeza tu hortxe angustia. dira, grato tuco injusticia. Eta montaña en era Gailisa, baina cus dago ba Bueno, va a ver estáu que era va Gure lagunak. calera e, e, vuelta me gusta que en España y en Jareón un equipo. Espera que se que te haya que se haya hecho que hecho que que ni persona aquí he hago dute, harí algo que rené verdín, verdín, y duela laguna cogita tomar usted quién te la cogiré las pechetti pensa tú. De allá va borroca en hará y te da, duera uchi y tu tu preso eres baditugula Eta ba guztien alde, pues borrokan jarraitu bardugela ta eta guztiak etxean izan arte, ba ez garela gure aska izango, ez? Eskertzea beti gure ondoan egoteagatik, gatik, e, bai eh lagune lagunekin egoteagatik, familiekin egoteagatik, baina batez ere e, beraiekin barruan daudenekin egoteagatik, ez? Eta injustizia hau beraien herrietan modu ezberdinetan bueno, va va va eta ze garrantzitsua denez, ba, ba, bueno, ba, barruan geratu irenak ez hastea, injustizia hau ez hastea eta ikustea, ba bueno, Euskal Herrien gertatzen dien muntai hauekin bukatzea zein garrantzitsua den.